De, hablábamos de costos de $2,000 dólares por PC. En el, lo sentimos en muchos aspectos, pero en el aspecto docente no pues se mantuvo. una 30, 40 PCs tampoco era un costo demasiado elevado. Me tocaba dar Sistemas uno que era principalmente introducción a los ordenadores. Qué era una computadora, cómo estaba, cómo se configuraba, cómo procesaba, qué era el hardware, el software. Después,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 de una IBM PC de las primeras que existieron y todavía tuvimos unas HP 100 que eran unas pececitas no eran exactamente PCs pero tenían LEDs y eran de touch, fíjate, estamos hablando de 81, 82, entonces tú con ahí y con tu dedito le dabas archivo, abrir, editabas tu programita, lo guardabas, corrías el compilador de Fortran, generabas el programa.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 para ya el uso común de otras profesiones y más que nada era en aquellos programas y aquellas facultades donde tenían una materia relacionada con el tema. La Universidad era conocida en nivel nacional y mundial, por sus áreas humanísticas, por sus áreas sociales, entonces pues eh, el peso, el que de las áreas pues, era muy bajo. Eso pues opacaba mucho y, no, y cuando digo opacar pues es no solamente es en brillo, sino también el presupuesto a las áreas, a las áreas de, de tecnologías que eran muy insiguientes comparadas con la fortaleza y el abotengo que tenían los otros años. Eh, En aquellos entonces no era común que gente fuera de las áreas de tecnología conociera las áreas de eso. Ahora, pues, lo vemos hacia atrás, bueno, las tecnologías de información no solamente son buenas para las áreas de también. Facilitar, facilita mejorar y a la evolución del pavado de salud. Pero antes no era así. En este periodo se buscó optimizar las características de las minicomputadoras, computadoras personales y servidores, para resolver problemas que requerían de mayor potencia tecnológica. Esto se logró mediante la interconexión de computadoras y la optimización de recursos en red. A final de los años 80, con la llegada de más computadoras personales, se iniciaron las primeras redes. Siempre fueron redes de orden local, dentro de una facultad o en los centros de cómputo de la universidad. Las redes se evolucionaron primero como una red metropolitana en Jalapa, que conectaba al Laboratorio Nacional de Informática Avanzada, Olaña, con la rectoría de la Universidad Veracruzana y algunos institutos, y luego, ya como una red estatal, buscó conectar las regiones de la propia universidad. De cualquier manera, las redes siempre estuvieron ligadas principalmente a las áreas administrativas y a los centros de cómputo. En ese periodo se desarrollan los primeros proyectos que buscaron vincular a la universidad con proyectos nacionales que estaban en red, a través de MEXnet, RUTIC o RedMEX, que eran redes que tenían salida hacia Estados Unidos desde el Tecnológico de Monterrey. Luego la UNAM tuvo su primer acceso a internet y la UB tuvo su primer acceso a internet satelital desde la propia UNAM. Las redes siguieron evolucionando y la universidad realizó sus primeros tendidos de fibra óptica, contrató servicios de telefonía y utilizó la infraestructura del C4 para llegar a las regiones apartadas del estado. En este periodo se creó el primer sitio web de la universidad bajo el dominio de cómputo académico que se llamó CUACADE. Fue un periodo de experimentación y de la construcción inicial de las redes que se desarrollaron sin un proyecto académico u organizacional claro. Este es un periodo en el que no hay Internet para todos, sino que se centra en las tareas administrativas y solo los estudiantes y profesores de la carrera de informática podían utilizar en sus prácticas la infraestructura de red. En las facultades, la posibilidad de conexión estaba ubicada en los centros de cómputo, no existía la red inalámbrica, ni red en salones o cubículos de profesores. El periodo termina a mediados de los años 90 con la expansión de la Internet convencional, con el desarrollo de Internet 2 y de los esfuerzos de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, CUDI, por dotar a las universidades de un acceso de alta velocidad a una red con fines académicos. Cuando trajimos las, las Apple para que se conectaran a la PDP, ahí Jaime Marcial, todos, tuvimos que leer los protocolos de comunicación. No existía el concepto de red ni nada de eso. Sí. El objetivo era pasar los datos de la Apple allá. Es decir, ¿a, a qué le dice estoy listo para que me mandes datos, ¿no? O sea, un... un un dígito, ¿no? Este lo interpreta y empieza a mandar datos, se le llena aquello entonces empieza a decir, espérate. Ese rudimentario protocolo lo hizo Jaime Marcial ahí. Al principio de las redes no había eh, Microsoft. Las redes se administraban o con Nobel o con Unix. Que con un concepto de, de enredar esas máquinas, y poner una computadora central con, con capacidad de datos y que todas las demás lo conectaran. Pues bueno, lo que teníamos era Solaris. Algunos tenían HP Waitings. Algunos tenían redes model. Empiezan a ser Linux por aquellas épocas. Instalo la primera distribución Linux. Era hasta una bronca tener un CD porque había que conseguir un driver para que tu máquina pudiera leer el CI, no era tan fácil. La V fue la primera que tuvo Unix en, en el estado. Empezamos a pensar en redes. Entonces el Instituto de Salud Pública empieza a pensar, oye, tengo 20 computadoras, ¿cómo las conecto en red? En la facultad empezamos a conectar nuestras redes y hay una convocatoria a nivel nacional para congregar a todas las universidades en un proyecto que se llama RUTIC. Oh, yo creo que fue por los 80 cuando ya empezó más o menos a normarse esto, ¿no? Cuando ya Computo Académico empezó a meter algunos proyectos a, a decir, bueno, pues yo necesito para toda mi institución esto. A través de Mexnet, a través de RedMEX y a través de RUTIC logra primero establecerse un primer nodo de comunicación con las redes de Estados Unidos en Monterrey y las instalaciones del Tec de Monterrey. Ya después la UNAM dice, no, pues yo también pongo mi conexión directa a Estados Unidos, pero aún hasta la fecha, a nivel, bueno, ahora ya a través de las telefónicas, pero nunca hubo más de cuatro o cinco conexiones de las redes universitarias a Estados Unidos. Ahí es cuando se ingresa al mundo de internet, esto, toda este, esta labor le toca ejecutarla al, al... Ingeniero Valderas, a Valderas, y, es, y nosotros estábamos muy ligados con el ANIA y con el Instituto de Ecología. Son, si pudiéramos decir quiénes son los iniciadores en Internet, en Jalapa, ¿no? Este, era el ANIA, que ellos eran casi como eran los investigadores los que comandaban todo esto. El ANIA, eh, el Instituto de Ecología y la Universidad Veracruzana. La universidad gestionamos, ya me tocó a mí gestionar ese contrato de un enlace directo de Jalapa a la UDLA y después CONACYT le dio al Instituto de Ecología un enlace que si mal no recuerdo estaba directamente a la UNAM Y pues bueno, ahí empezó el boom. Empezamos a poner las regiones, ya había gente en cada una de las regiones, cosas pues, memorizadas, Pazacoalcos, Veracruz, ya todos tenían su nodito de internet, ya descargábamos la nómina a las regiones. Eso es Así, por el 85 empezamos con eso. Lo que hicimos fue hacer la primera red metropolitana. Conectamos a ANIA eh, con rectoría, rectoría la Facultad de Estadística e Informática y el Instituto de Ciencias Básicas y ahí la otra conexión a ecología. Y entonces creamos la primera red metropolitana con enlaces de 9.6 kilobits por segundo. Desde el 95 se crearon este, redes de fibra óptica aquí en la zona universitaria, en la dirección de investigaciones, ese fue el, el inicio de, de la conectividad aquí en la universidad. Todo lo que era posible se conectó, aunque lo hacíamos, insisto, llegábamos nada más o al centro de cómputo o, o al área administrativa. Entonces, en lo que se ha crecido es precisamente, ya no estamos contando toda la, la conectividad que hacemos local ya en el edificio, todo eso no está contabilizado, o sea, nada más estamos contabilizando la fibra óptica que conecta a una entidad con otra entidad. Ya tenemos conectada la Dirección de Investigaciones, la Facultad de Estadística e Informática, el Instituto de Salud Pública, la zona universitaria de rectoría, con enlaces de Telmex, de cobre, a 19.200 o hasta 27.000 kilobits por segundo. Se conectaron a la mayoría de las entidades de de la Universidad Veracruzana, pero casi el punto de conexión solo era el área administrativa y el centro de cómputo. A veces llegábamos la conexión a las áreas administrativas porque los sistemas apenas se empezaban a utilizar. En la época de GIDI se hicieron las primeras conexiones a Veracruz, Orizaba, Coatzacoalcos y Rica. El primer switch de red one o de red estatal que tuvimos era un switch ATN. Conectamos ingeniería, conectamos administración, conectamos física, matemáticas, conectamos contaduría, derecho, empezamos la red en esta parte de acá. Después las redes a las regiones fue por vía telefónica y eso nos salía muy caro, la red. Bueno, era la red de la universidad, o sea, los que tenían acceso a la red, los que eran muy pocos, si usted recuerda, la red en, en el año 2000 que yo llego, era básicamente para apoyo administrativo. Así había algunas facultades que tenían unos pequeños centros de cómputo. Profesores definitivamente no tenían, sino a través de centros de cómputo o a través de las bibliotecas que sí tenían todos los computadoras conectados a Internet. Pero era prácticamente en puntos muy, muy localizados de la universidad y prácticamente nada más en Palapa, probablemente cruz En el periodo de, de, del doctor Giri, Hacemos los primeros tendidos de fibra óptica y ya está operando la primera red metropolitana de la universidad con cuatro o cinco nodos. Nosotros ya teníamos nuestro backbone, pero teníamos que ampliar nuestro backbone porque no podíamos llegar a ciertos puntos. En Tuxpan estamos utilizando parte de la infraestructura del C4, entonces se hizo un convenio para ampliar el backbone universitario que hasta la fecha estamos ocupando. Nosotros tenemos, en, tenemos fibra óptica propietaria, tenemos enlaces rentados a través de un proveedor y tenemos también este, cierta infraestructura propia, eh, antenas instaladas en las, en las torres del C4. O sea, la universidad, se, eh, a través de convenios, trata de eh, ampliar su backbone de cubrir y minimizar costos, ¿no? porque, obviamente, ningún ancho de banda alcanza. Fue por ahí del 85, 84, a la mejor antes, porque lo primero se hizo en Jalapa. Hubo ahí un caso extraño con el dominio de Veno, en lugar de registrar ante el link Vmx, se registró cuacade.uv.mx, que era cómputo claro. académico. En ese entonces, aunque se le veía futuro, las redes no eran tomadas muy en serio. Por eso le poníamos diferentes nombres a nuestros servidores. A alguien se le ocurrió ponerle nombre de caricatura. Entonces teníamos un servidor twitty, Tino, un servidor Speedy, porque estábamos como jugando a hacer redes. A mí me llama mucho la atención los nombres. El primer servidor de correo de la V Condominio de Coacade se llamaba Speedy. Fue una época poco seria, como que estábamos jugando a hacer redes. Creo que la primera página ya salió alrededor de los 95 o 65, la primera página la tenía cómputo académico en aquella famosa Espíritu y pusieron HTML estático, un página enorme. Entonces sí, cuando empezamos con esos cambios pues ya nació un nuevo portal, ese que muchos conocieron que estaba inmenso. Luego mejoró un poquito con la segunda versión y por fin un día la DGTI se aventó a hacerlo en WordPress. Hace cinco años tener 155 Megas de ancho de banda pues era fenomenal nada más lo tenía CUDI pero la universidad desde hace 2, 3 años tiene 155 megas Secretaría de Educación tiene 70 megas FIPLAN tiene 70 o 155 también y bueno ya hay velocidades mucho más altas de internet además de un costo más razonable pero CUDI Internet 2 empezó pues, con esos anchos de banda hace unos 10 años. CUDI no es para las áreas de informática. CUDI es para los investigadores, para que ocupen esos anchos de banda y esa red alterna de, de cómputo para que de alguna manera se acelere más y avance en el ámbito investigación, docente y todo ese rollo. Es la V quien, quien conecta. De hecho, yo creo que la, si vemos, en, por ejemplo, en el sector educación, salud, gobierno, la UV es quien siempre ha estado a la vanguardia de, de todos estos adelantos tecnológicos. Se trata de un periodo caracterizado por la llegada de Internet y el cambio tecnológico que esto implicó a nivel de la institución y de toda la educación. El periodo coincide con dos elementos.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 Todo nos lo dieron en computadoras, en servidores, en periféricos, y se lo dimos a todas las facultades. Y teníamos alianzas como Microsoft, que también habíamos desarrollado. Creo que fuimos de, la, de las primeras universidades de, de firmar el amplio agreement con Microsoft. Y sí. yo sé que eso trajo toda clase de cuestiones internas también ahí, sobre todo de los profesores de la tarea de tecnología, que son siempre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 a muchas de las ideas de pacientes, por de Raúl. Pero para que estos cambios se hagan grandes, se requiere una continuidad de, de, de sociedad como la que se Él utilizaba las tecnologías para, para atender todos los requerimientos.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 idealistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y esas decisiones que se toman no van a tener ni impacto ni la popularidad que se adquiere. Y no están los penílogos, el único que les compara el último que habito de caer la mejor computadora o tal que existen. Y no ven como algo lujo, algo para jugar. Pero si esos tres grupos del poder no se ponen de acuerdo en qué es lo que debe hacer,